Bien, ya estamos aquí eh, bienvenidos de nuevo hola también <ríe> y vamos a empezar con este tutorial vamos a seguir un momentico aquí a ver qué es lo que tenemos el orden cronológico de cómo vamos a desarrollarlo y bueno tenemos creación y asignación automática de iconos y colores en pistas dentro de reaper eh, bueno de qué se trata todo esto bueno para poder entenderlo eh, vamos a hacer un ejemplo inicial bueno ejemplo inicial entramos aquí de nuevo en reaper y vamos a suponer que nosotros ya tenemos una canción compuesta ok que tomamos nuestro pianito o nuestra guitarra y escribimos nos pusimos a tocar y bueno y creamos nuestra canción la escribimos y ya la tenemos lista y ahora queremos darle un género eh, bueno estamos pensando entre rock pop cumbia ranchera bueno lo que <ríe> lo que queramos eh, bueno, cuando uno compone una canción creo que ya más o menos tiene la dirección hacia dónde va la canción, pero vamos a suponer aquí que vamos a hacer, eh, hacer una canción pop, ¿ok? También supongamos que no sabemos o no tenemos mucha experiencia dentro de Reaper y no hemos creado ninguna plantilla, porque lo más lógico y lo más sencillo sería importar una plantilla, un template. ¿Qué es una plantilla? Un template para los que no sepan una plantilla o template es una serie de tracks son muchas pistas que ya hemos utilizado dentro de un proyecto anteriormente el cual ya hemos desarrollado y nos ha ido muy bien por lo tanto tenemos todos los nombres de nuestras pistas los instrumentos que hemos usado los envíos mejor dicho tenemos todo ya arreglado de una manera en que nosotros intuitivamente podemos ir a saber dónde está cada cosa ok lo que hacemos es tomar todas estas pistas y grabarlas grabarlas dentro de reaper y si nosotros queremos hacer un proyecto parecido simplemente vamos buscamos este template y lo importamos y ya tenemos todas las pistas lo único que tenemos que hacer es si queremos ir a variar algún sonido o algún track y, y listo seguimos grabamos las nuevas guitarras grabamos las nuevas baterías el nuevo bajo etcétera bien una vez aclarado este concepto sobre las plantillas volvemos a nuestra canción pop vamos a ver qué instrumentos tiene nuestra canción pop bueno Generalmente tiene una batería, tendrá bajo, tendrá piano, tendrá algunos synths, tendrá podemos ponerle algunas percusiones varias y guitarras. Bueno, ok, bueno empecemos entonces. Eh, voy a crear aquí unos tracks para empezar a colocar. Eh, voy a colocar que pongamos 15, pongamos 15 tracks aquí. Ok, rápidamente aquí tenemos ya 15 tracks y vamos a empezar a asignar los nombres entonces fld, este fld está por folder ok fld y aquí coloco batería vamos a colocar la batería como vemos ya tengo aquí un folder y al interno tengo una batería Reaper comenzó automáticamente a asignar los iconos, bueno aquí tendremos el kick luego snar luego hi-hat luego ¿qué tenemos eh, cymbals, ¿sí? no, los ton ton 1 ton 2 ton 3 después ahora sí los platos cymbals, el large, largo eh, aquí, bueno, aquí está con ese, coloco cymbal y aquí, Symbol S por small, pequeño. Y bueno, yo creo que por el momento, eh, aquí tenemos ya nuestra batería. Que obviamente, este, este tipo de batería vendría a ser más que todo, eh, música, sonidos de sampler, ¿no? Vamos insertando allí. Pero obviamente también se puede colocar para grabar una batería. Bueno, aunque yo recomiendo que para hacer una batería, después nos o sea si vamos a grabar una batería después la configuramos bien como debe ser pero lo que me interesa ahora que veamos es lo siguiente que una vez que hemos nombrado los tracks rápidamente reaper asigna los colores y los iconos sin tener que ir a buscarlos eh, para los que están son nuevos para asignar un, un icono uno tiene que ir a, al track dar clic derecho después ir aquí donde dice track icon y después en esta parte aquí dice track icon y aquí se nos despliega la ventana donde están todos los iconos para las pistas por ejemplo aquí le coloco un micrófono vemos que aquí me coloca el micrófono y para el color es parecido le doy clic derecho y después vamos a esta opción que dice track color y bueno aquí tenemos una serie de opciones generalmente se utiliza se puede colocar uno random custom color que es para asignar cada uno bueno esto es algo muy básico y bueno coloca un color como vemos se tienen que hacer varios pasos para poder colocar un color y, y un icono bueno esto es un paréntesis pequeño para ver el procedimiento que se tiene que hacer para colocar un color y, y un icono pero como lo estamos haciendo es mucho más más fácil más rápido y más efectivo bueno eh, esto vamos a continuar aquí a divertirnos a colocar más instrumentos eh, bueno ya tenemos la batería ahora vamos a colocar eh, las guitarras vamos a ver las guitarras folder, guitarras eh, voy a agrandar un poquito más esto ok, bien folder, guitarras eh, aquí voy a co colocar guitarra acústica ok, así, ah, guitarra acústica aquí voy a colocar una guitarra eléctrica guitarra Eléctrica 1. Y bueno, podemos a colocar otras dos guitarras. Guitarra eléctrica 2 y guitarra eléctrica 3. ¿Por qué tantas guitarras? Bueno, una puede ser la rítmica, otra de, de respuestas y otra de la de a solo, la del solo. Bien, entonces selecciono estos tracks. Los meto aquí dentro del folder. Y bien, ahí vamos. Vamos a colocar más otras, otras pistas más. Otras 15. Perfecto. Aquí vamos a colocar el, el bajo. Venga, a ver. Bajo. Eh, aquí, bueno, un amp. Un amplificador del bajo. Eh, venga, no, yo quiero otro, también otro bajo. Entonces, copio este track. Le doy otra vez. Control V. Control V. Y bueno, ahí tengo dos bajos y coloco solo dos bajos y venga vamos a colocar el folder del bajo este lo coloco aquí arriba y estos tres los pongo dentro ok ya se ve, porque dos bajos? bueno uno puede ser la línea directa y el otro puede ser agregado con un efecto y bueno aquí o el bajo del cuarto donde se graba. Bueno, yo generalmente dejo varios bajos. Eh, bueno, ahora vamos a colocar eh, las percusiones. Ok, percusiones. Aunque esto debería ir arriba. Entonces coloco folder percusiones. Eh, aquí vamos a colocar unos bongos. A ver. Bongos. Aquí vamos a colocar eh, las congas. Y aquí voy a colocar... Venga, este. Perfecto. Ahí tengo unas percusiones. La meto en el folder de las percusiones. Y ahí estamos orga organizados. Eh, bueno, ¿qué más tiene una canción pop? Ah, bueno, estas percusiones las podemos colocar aquí arriba. Las coloco aquí arriba, percusión. Así estamos más... Ordenados. Eh, vamos a colocar eh, las voces Las voces a ver, puede ser una voz Voz hombre Un dueto Y voz mujer Perfecto Y bueno, esto lo vamos a colocar dentro de un folder Folder general Ok Perfecto puede que haya una parte hablada de RIP, de RAP, entonces hablado bueno entonces ahí lo dejamos